De jazz que siempre le ponemos buenas tardes amigos y amigas. Ahí está la cámara, me lo recuerdo a mí mismo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Eh, Tercera temporada y redondito. Eh, la entrega número 20 eh, bueno, calor imbacable, ya lo conocen. ¿Para qué los, para qué los voy a aburrir? Pero igual alguna pregunta le voy a hacer al respecto. ¿Cómo anda el señor Pablo Ambrosetti? No lo presenté, qué ordinario que soy, ah, saluda No me valoran, cuando no me tengan me van a extrañar, como <risa> claro, dice mi madre. Dice, mi dinero no vale, mi nombre claro. no vale. Sí. Eh, bien, bien, sí, bueno, soportando esta, esta horneada colectiva y este, esperando que la naturaleza se apiade un poquito de nosotros, mm. estaría bueno... Que nosotros nos apiademos un poco de ella. Claro, también, usted dice, para evitar hagamos, estas cuestiones. Negociemos, dice, sí. ¿Usted, usted le dan bola a la naturaleza y la naturaleza solita va a ser cosa. Tengo una pregunta sí. este, molesta e incómoda, <coughs> porque esto es la historia necesaria, él es docente. Sí. Y yo me lo estaba imaginando cómo, cómo está la cosa. <coughs> en, en las aulas con el calor. Oh, bueno, a ver, este gran tema es para hacer un programa incluso. Sí, este, a ver. Eh, como todo el mundo sabrá, porque la mayoría de las personas que nos ven tienen chicos, sobrinos, vecinos en las distintas escuelas. O, trabajan en una o trabaja en un oficino también, bueno, o en un depósito, este, lo que fuera. Sí, a ver, en, en el municipio de Urlingan, este, como en todo el país donde nos afectó esta sorpresiva temperatura eh, así, este, inclemente que, que nos tiene tratando, eh... ...se tuvo que... ...vamos a decirlo de una manera media delicada... ...se tuvo que recurrir a eh, situaciones de, de emergencia... Eh, ...y hasta, no en el mal término, de improvisación... ...algo parecido a los que nos, nos, nos ocurrió en el comienzo de la pandemia... ...porque la realidad objetiva era que... ...no tanto en los turnos mañana de las escuelas... ...porque los chicos entran más temprano... ...tienen eh, algunas horas que más o menos eh, se puede bancar... ...pero sobre todo en los turnos tardes oh, fue muy difícil... Eh, si bien las escuelas mayoritariamente tienen ventiladores, no mayoritariamente no es totalidad. Claro. Este, Igual el ventilador estaba moviendo aire caliente. Por eso mismo, aparte no es una persona en un salón, son veintipico de personas claro. en el mismo salón. Este, y bueno, hubo establecimientos donde los directivos con muy buen criterio, con muy buen criterio, y hay que decirlo, muchas veces en soledad y sin el acompañamiento de de los inspectores, no, uh -huh. este, tomaron la decisión de o reducir jornadas o alternar eh, el ingreso de los turnos eh, para que ubico, ocupen solo las aulas que tuvieran este, aire acondicionado. Claro. Y en algunos lugares este, hubo directamente que pasar a la suspensión por dos o tres días porque realmente eran situaciones que ponían en el marco de la tragedia que ponían en riesgo la, la salud de un chico, un maestro, un auxiliar. Miren, yo le digo otra otra información de esos días. Eh, nosotros saben que vamos, hemos transmitido Jambol y continuamos. Claro. La semana pasada se suspendió a nivel nacional Toda la jornada de handball completa ¿Por qué? Por el tema de la alta temperatura sí. Y que les parecía que no era, que no era apropiado Bien. Ni sano es decir. Y otros Y hay, han habido eventos y partidos A los cuales uno ha visto el referí Mirando y diciendo Hasta acá se, se llegó Porque no te alcanza ni con que tomes agua Es decir, te sentís mal Y tampoco le prestás atención al, al, al profe Y el profe está como diciendo en alguna situación, más de un este, amigo que es profesor y profesora, eh, ¿te sentís mal? ¿Te sentís mal? ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? Yo saber? la semana pasada, el jueves y el viernes, donde realmente no me sentí bien, mm. eh, bueno, ya el viernes en la escuela donde me tocaba trabajar, se tomó la decisión de reducir el horario y, y que no fueran todos los, los, los estudiantes. Mm. El miércoles y jueves la semana pasada... Ya no me alcanzaba con llevar agua, tuve que comprar sal de hidratación para ah, los claro. adentro. Yo soy de presión baja, claro. eh, ya soy un ex joven y la verdad que ya no me sentía bien. Bueno, el de joven, entonces, entonces, no podía ni salir ni vestir. Bueno, bueno este, estaba complicado. Estaba complicado. Amigo. Cuando planeábamos la, la intervención de hoy, este, estamos atravesando la, los días previos al 24 de marzo uh -huh. y. Eh, eh, hay como un ejercicio de hipocresía colectiva en los grandes medios de comunicación privados de que el primero de abril se acuerdan de que hay una parte de nuestro territorio en manos de un imperio y el 24 de marzo todos hacen sobreactuados y bastante pocos creíbles gestos de sensibilidad democrática, ¿no es cierto? Sí. Eh, digo, para no sumarnos a esa hipocresía Porque ya hay gente que lo hace muy bien Y muy redituablemente en los grandes medios de comunicación Hay gente que actúa sí. Que sí. vos decís, loco, ¿por qué no te dedicaste a ser actor? Este... A dar un premio Sí, sí, sí. yo creo que eh, a, a los grandes comunicadores de las grandes Empresas privadas de comunicación Más que el Pulitzer hay que nominarlos muchas veces Para el Oscar, porque realmente claro, claro, Se claro. nota mucho que es un guión Pero bueno, se nos ocurrió Y hace poco, perdona, se murió un, un gran actor que es el dueño del ESMA, claro, que se murió impune. ¿no? Bueno. El tipo siempre con la cara así, no, bueno, yo. De eso, a, venía por ahí el tema, Dale, porque eh, nos estamos acercando a la fecha del 24 de marzo, nos estamos, estamos transitando el año de los 40 años de democracia. Y la semana pasada, en una intervención muy interesante, muy larga y muy interesante para analizar, la, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, creo que en Neuquén, en el marco de un, de un homenaje que le hacía la Universidad Pública, que le entregaba un título en Noris causa, digo. Eh, habló de la ruptura del, part, del pacto democrático. Sí, yo, yo lo, Bien. lo escuché. Y lo vinculó principalmente con un hecho objetivo, deleznable y terrible, que la verdad que aparentemente la sociedad hemos superado, como fue superado en el sentido malo del término, ¿no? como su intento de asesinato. Y habló de que ese día como que se rompió un pacto democrático. Entonces se nos ocurrió problematizar, no es que estamos, eh, a ver si se, que se entienda, no es que estamos polemizando con, con Cristina, que es un cuadro político de marco pero, regional. ¿Y por qué no? Pero También, se nos ocurrió, bueno, encima, ¿por pero ¿por se qué nos no? ocurrió problematizar eso. Porque la idea de que se rompe un pacto democrático, o que se rompe un pacto, presupone que, que hubo un pacto previo. En verdad, no se puede romper un pacto que no ha existido. Entonces esa idea, parte de la base de que la democracia, como la nosotros, es una suerte de acuerdo tácito de la sociedad civil que graciosamente comprende, por una suerte de bonomía o de altruismo colectivista, de que la democracia es la mejor forma de organizar la sociedad. Si nosotros miramos, en el trazo largo, la especie humana tiene, vamos a hacer a grandes rasgos, 200.000 años como especie, tiene 10.000 como civilización productora de sus propios alimentos y sedentaria, la mayor parte de estos mil años, la sociedad humana se organizó sin a sí mismo en regímenes no democráticos. No. Los faraones, imperios, los reyes, los imperios, los señores feudales tenían tanto de democrático como yo de noruego. No digo nada. Es decir. Si nosotros miramos estos 10.000 años en que nos constituimos como la especie más evolucionada, más tecnificada, como el animal simbólico, que somos los seres humanos, como el animal político, somos los seres humanos... Bueno, eso es animal simbólico. Claro, la, la, la democracia, como la entendemos, es una idea muy novedosa. Si nosotros queremos ser muy bien pensados, que nunca conviene hacerlo tanto, pero vamos a hacer ese esfuerzo. Podemos plantear que el primer ejercicio o experimento democrático fue con la Revolución Francesa en 1789 con los límites que ya sabemos que tuvo. Porque si bien es cierto que fue un movimiento antimonárquico, no necesariamente lo antimonárquico presupone eh, un avance democrático, puesto que de hecho una de las primeras medidas que toma la Revolución Francesa es la disolución de los gremios. Observación, es recontra común inclusive en dirigentes políticos de mucha responsabilidad que confunden el concepto gremio con sindicato, que no tienen nada que ver. Un gremio es el colegio público de escribanos, un gremio es la sociedad rural argentina, un gremio es este, el centro de farmacéuticos de Morón, un gremio es una coaligación de profesionales independientes Alrededor de una actividad determinada Alrededor de una actividad determinada En la época que se produce la revolución francesa Los gremios eran Los carpinteros, los sastres, los el panaderos Zapateros zapatero. ¿Cómo funcionaba eso? El maestro, Zapatero Tenía un aprendiz Al aprendiz le iba enseñando el oficio Luego se le tomaba un examen Con un cuerpo colegiado Y se lo habilitaba colectivamente Para el ejercicio de la profesión ¿Por qué disuelve los gremios la Revolución Francesa? Porque lo que necesita es que ese conocimiento práctico y técnico que los trabajadores se pasaban de generación en generación se licúe para que ese tipo no tenga más remedio que, ¿qué? que vender su fuerza de trabajo a cambio de dinero al dueño de una carpintería. Es decir, está sentando la base de la explotación del trabajo asalariado. Vamos. Y eso de democrático tiene bastante poco, porque si yo soy el dueño de un medio de producción, me puedo dar el lujo de a quién comprarle el trabajo y si quiero hacerlo. Exacto. Si yo soy expropiado de mis materiales, de mis condiciones de materiales de subsistencia, no tengo más alternativa que venderle mi fuerza de trabajo, mi tiempo y mi conocimiento a alguien. Exacto. Y el trabajo es la única mercancía del sistema capitalista donde el precio lo pone el que compra cuando uno va a una carnicería yo les puedo asegurar, hagan la prueba queridos televidentes no entras en paritaria con el carnicero claro, decís, mira, eh, ¿cuánto está la colita cuadril? Ta. y qué sé yo, mil no, mil no, yo traje mil bueno, andate te dice carnicero cuando no vas una a una farmacia ¿Hay una negociación cuando compras un medicamento para la presión? No, yo me gasté bueno. 7 lucas el otro día en la farmacia para un mes. Ahora, mira qué interesante. La mercancía que produce todos esos bienes y servicios, que es el trabajo humano, el precio lo pone el que lo compra. Claro. O un éxito, un logro de la Revolución Francesa. Entonces. ...sin caer en, los, edulcari, en los, edulcorados, sin herir a los edulcorados y sensibles paladares progresistas de la burguesía liberal... ...la Revolución Francesa fue un movimiento antimonárquico, no necesariamente democrático. Es más, nosotros podríamos plantear que el primer ejercicio o experimento de democracia... ...como la entendemos ahora, se va a dar unos 70 años después, también en Francia, en 1848 cuando se produce la, el segundo ciclo revolucionario que pasa la historia con el nombre de la Comuna de París donde son los obreros, las obreras los que toman el gobierno de la ciudad de París la Comuna y establecen ahí, sí, claramente que el sufragio universal el voto femenino el, el, la erradicación de todos los títulos nobiliarios el desmantelimi, desmantelimiento, desmantelamiento perdón, sí. del ejército para ser suplantado por milicias populares es decir, ese. ¿Cómo termina ese ejercicio democrático? Aplastado por la reacción monárquica. Claro, porque los tipos del resto de Europa dijeron, eh, ¿quién, ¿quién habla el, el rey de Prusia? ¿Vos viste lo que está pasando en París? ¿Y vos qué opinas? ¿Qué vamos a cortarle la cabeza todo. Eso, a ver, porque ya tengo un lío acá en Viena. Acá me están diciendo, no, queremos vivir igual que los franceses. No, andate, te dice. Entonces, ahí lo que vemos que pacto democrático.. Poco y nada. Si nosotros venimos a, nuestros, eh, a nuestro pago chico, al continente americano, podríamos llegar a decir, si somos ya no bien intencionados, directamente muy ingenuos... Sea, inov, sea mal intencionado. Yo voy a, voy a tocar el aire tocar me, no, me parece sí. bien. Sería, o sea, si nosotros nos acercamos a nuestro, a nuestro continente, podríamos llegar a decir que el primer intento Medianamente democrático sería la, la Revolución Norteamericana, que comienza, como todos sabemos, en 1776 y culmina con la sanción de la Constitución en 1793. Con grandes pensadores. Con grandes pensadores. Con grandes que es cierto, y esto hay que decirlo, crearon una república moderna, con división de poderes, con autonomías estatales, con un sistema federal. Ahora, con un sistema de participación política electoral recontracotado, donde solo podían votar. Los varones blancos, letrados, que pudieran acreditar propiedad de tierra y de qué más? De dinero, supongo, ¿no? De oro, plata, ¿no? De regales es decir, no sé. ah, De esclavos. Ah, claro. Mira qué avance democrático. Que claramente lo podríamos definir como democrático dentro de los marcos actuales del, del pensamiento mayoritario. Sí. Fue el intento artívista que planteaba, por un lado la separación de España, como planteaban tanto San Martín, como Bolívar, como Higgins, como muchos otros, pero al mismo tiempo que planteaba el gobierno autónomo de los pueblos originarios, el final de la esclavitud y el derecho de los afro, de los negros y de los mulatos al voto. Él fue el único que habló de república. el, fue el único que habló de república y una cosa más. El acceso a la tierra, la reforma agraria. Claro. Porque en un país como Mercosur o naciones del siglo XIX, de base eminentemente agrícola o agroganadera, el acceso a la tierra es ni más ni menos. Que la única garantía que tenían las grandes mayorías es su reproducción material para la subsistencia. Creo Y en el reglamento de tierras, creo que inclusive hay una cuestión de género claro. que diríamos hoy en día. El sostenimiento ese, de las donde viudas. La, eh, mujer viuda con hijos... Era sostenida por el Estado. Tenía, no, no, tenía que ser propietaria claro. de tierras. Porque si no decía, ¿y cómo hace para mantenerse? Y la misma pregunta que se hacen hoy en día claro. también las mujeres hasta en ese sentido él era, él era un moderno se bueno, decir y Buenos Aires lo miró por eso el, el, el, el, el, el proyecto artiguista fue eh, atacado al mismo tiempo por la oligarquía porteña la por la montevideana los por, los, por los brasileños, por el imperialismo británico y por eso terminó eh, la experiencia artiguista siendo eh, destruida eh, justamente porque ese concepto de república plenamente democrática federal, inclusiva y de contenido social era inaceptable... ...como lo sigue siendo inaceptable hoy en día... ...para los sectores del poder económico. Ayer vi un programa... Eh, eh, ...después voy a buscar el link que se lo voy a poner... En, ...se llama eh, Letra, Letra Chica de la Televisión de Montevideo, TV Ciudad. ¿A en esa entrevista, un no, lujo el, el periodista... le tenía al Pepe y a, a Luciato Polanki en el estudio... ¿Sí? ...y empezaron a hablar de sus cosas... De qué cosas le conmovía más, y ella dijo que lo que le conmovía y que estaba estudiando y tratando de conseguir cosas era el hecho del éxodo del pueblo oriental. Uh -huh. Dice, porque dice, hoy en día, llamás, tenés un celular, es todo que esto, lo otro. ...es Hay Gente caminando, todo un pueblo, dejando tierra arrasada. ¿Y qué les pasaba? ¿Y qué pasa? Yo agrego por el voto en el exterior. Ese éxodo uh -huh. terminó uh -huh. todos en lo que hoy es Argentina. Y en ese lugar. Se sentaron y decidieron cosas. Todo un pueblo en el exterior. Sí, sí. Siempre digo que esa es una de las bases que justifican que cualquier oriental pueda votar, tenga que votar en el exterior, sí. cosa que ahí no puede. Pero ella, ella estaba ahí con eso y dice, eso es lo que más me atrapa por cómo vivía la gente de aquella época. Ah. Nada más que eso. Eh... Entonces podríamos decir que la democracia en términos de como la entendemos ahora con partidos políticos, con cierto nivel de participación popular Muy bajo Muy bajo, reducida a los varones mm. y con un, un andamiaje jurídico y administrat eh, este, eh, administrativo del Estado que más o menos podríamos definir como republicano moderno comienza con el siglo XX en todas las naciones de América claro. Ahora bien, esa democracia que más o menos se instala en la mayoría de los países de la región para comienzos del siglo XX, era una democracia que tampoco era hijo de un consenso democrático, sino de un pacto de gobernabilidad de las élites gobernantes. Justamente por eso, las mujeres, que eran la mayoría y siguen siendo en todos los países de la región, no podían votar, los negros en Brasil no pudieron votar hasta 1947. Los indígenas, 97% de la población boliviana, no pudieron votar hasta 1949. Los analfabetos estaban excluidos del voto. Es decir, y, e incluso la participación de algunas expresiones políticas también estaban... Eh, eh, proscriptas, este, clandestinizadas claro. criminalizadas como se dicen ahora no hay, que no hay que olvidarse que hasta bien entrado los años 40 en este país no en otro, tanto los movimientos anarquistas como los movimientos comunistas, eran considerados delincuenciales, sí, sí. estaban clandestinizados y en la mayoría de los países vamos a poner el caso más este, conocido que es el nuestro, existían leyes sancionadas por los congresos respectivos, en nuestro caso la ley de seguridad social y la ley de residencia que autorizaba a países que en su carta magna convocaban a la inmigración a expulsar a inmigrantes cuando traían ideas raras o a impedirles el ingreso al país cuando eran catalogados por el país eh, proveniente como agitadores sociales es decir, consenso democrático a comienzos del siglo XX Esa te la debo Había sí. una suerte de formalismo republicanista Que mantenía ciertas formas eh, más o menos este, modernas Cuando en el fondo lo que escondía era una sociedad totalmente estratificada Y donde las grandes mayorías ve veíamos obturadas la participación política, ¿no? Si nosotros eh, eh, nos concentramos en nuestro país puntualmente La ruptura del pacto democrático o del consenso democrático No se da el primero de septiembre del año pasado Cuando se produce un, un intento de magnicidio contra Cristina Fernández Se produce el 6 de septiembre de 1930 Claro Ahí se rompe el pacto democrático. Y después se rompe el, se, el, el pacto democrático. ¿Para qué está la democracia? Para la conformación de un Estado, para la conformación de que tengas la mejor calidad de vida posible, uh -huh. para que aumenten las posibilidades de que puedas vivir mejor. Cada vez que hay un, un brote de violencia institucional, es un quiebre el, del pacto democrático y que han sabido miles, las que yo califico las microguerras civiles uh -huh. que tenemos de todo de, en siempre pero no solamente en Argentina, porque a alguno le agarra el argentinismo yo te puedo decir lo mismo, que, es, que las cosas positivas sobre las cuales vos ves hoy en día el Uruguay están, están este, construidas sobre montones de gente este, que fue eh, maltratada, muerta, secuestrada y demás y lo mismo en Chile Ni hablar de Bolivia Cuando empiezan a relatar Y por eso Evo Morales Tiene tan claro eso del Estado colonial claro. Muy claro lo tiene Si hay un Estado colonial en América Que lo reconocemos Entonces no podemos hablar De que alguna vez tuvimos una democracia plena, yeah. De ninguna forma. Claro. Tenemos un Estado colonial que ahora se sacó la careta en toda América Latina y entonces toma por asalto, en el caso de Argentina, eso que es el Palacio de Justicia, yo le digo el castillo, yo le digo el castillo, el castillo tiene cuatro condes que están de por vida, que tienen absolutamente todos los privilegios, que ellos son los privilegiados y no los niños, ¿no? Uno siempre dice sí, sí. que son los privilegiados de los niños, eso lo dijo Alberto Fernández el otro hace un mes sí. atrás. Este, ellos son los privilegiados. Y eso es en toda América Latina, pero viene desde uh. atrás. Obvio que es espantoso y uno tiene, este, y desde acá nosotros, nuestra solidaridad uh -huh. con, con la doctora Cristina Fernández Kirchner por el hecho de lo que le tocó vivir. Es decir, porque también uno ha sido perseguido. ¿Sabes uh -huh. que Esa cosa es espantosa, terrible. Uh -huh. Es un antes y un después en tu vida. Ahora, la verdad es que eso le ha pasado... A cientos de miles de personas, y si un día se hace el número, seguro que es millonario el número en América Latina. Sí. ¿Entendés? Sí. Que la matan a Mariel en, en, en Brasil. Bueno, hoy es un aniversario de Hoy es el aniversario. Lula mandó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se nombre, este se la recuerde en este día como feriado o algo por el estilo. Eh, el, ¿qué, ¿De qué pacto democrático pueden hablar en Colombia? ¿No? Uh -huh. Es decir, el, la, la, las ansias democráticas del pueblo colombiano Hoy en día empujaron a, claro. lo, a lo que uno pensaba que no iba a suceder nunca Con un país que tiene como siete u ocho bases militares de los Estados Unidos Porque Estados Unidos tiene una responsabilidad En el hecho de que nosotros podamos o no tener una democracia plena Las dictaduras dejaron de, de estar Porque fue una requisitoria del Departamento de Estado Porque no podían cobrar la deuda los, en, después de los 80 todos los países de América Latina estaban endeudados hasta la manija y ellos no podían cobrarle a gobiernos ilegítimos, entonces una de las cosas por las que tenés democracia más allá de que luchaste hiciste un montón de cosas, tenés que saber lo saberlo ¿qué? porque Estados Unidos dijo, mira, yo como en el, necesito que, la, que salga cero en el casino porque gana la banca y quiero cobrar, y después cobraron y después cobraron y lo sabés muy bien que estás acá, y lo sabés muy bien, el que me mira está en Montevideo, lo sabés muy bien, sí. que los tipos vinieron y dijeron, el objetivo, bueno, y arreglar, que el fondo, que esto, el otro, y yo, sí, pero pará, ni quisimos escuchar como pueblo Aquellas personas dentro de nuestra sociedad Que decían, discúlpame Una deuda contraída por la dictadura En este caso, la Argentina Hasta antes del golpe debía 5.000 o 6.000 sí, millones .700 de dólares 4.700 millones 4.700 millones. millones de dólares Termina debiendo 45 o 46.000 y, y no pasa nada Es decir, entonces yo te digo Tenés que pensar que los Estados Unidos de América Tienen una responsabilidad tremenda sobre el hecho de que nosotros no podamos tener una democracia plena claro. No te gusta y qué le vas a hacer Por eso sabes, nosotros no somos neutrales Te lo decimos y te provocamos Vos no tenés que pensar como nosotros Pero tenés que pensar Claro. Por eso digo, eh, la ruptura del pacto democrático en nuestro país Se da en 1930 con el primer golpe mm. En ese mismo año. O cuando eh, proscriben al peronismo. Bueno, pero por eso o digo. Cuando destruyen todo claro. en el 55 y bombardean la Plaza de Mayo. En ese, y persigan en, los peronistas En ese mismo año, en 1930, mm. el que era jefe de la, de la Policía Federal, mm. este, el comisario Lugones, hermano del famoso escritor Leopoldo Lugones, sí, siempre... tiene el triste, mm. el triste privilegio de ser quien introduce la picana eléctrica a la Argentina, importando las de Paraguay. Este, en el, Como vos bien decías, en el 16 de junio de 1955, eh, la, la aviación de guerra de la Marina bombardeó un martes, desde las 12.45 hasta las 14.20 horas, el centro de la ciudad, el único combate que tuvo en toda su historia la aviación de la Marina fue un acto de bombardear a su propio pueblo. Hasta, esa, hasta ese tiempo sí. lo, lo único que tenía fue este, lo, esa... el bautismo de fuego. A ver, este, luego se producen 18 años de proscripción del peronismo, de proscripción del comunismo, de eh, algo que pasa muy desapercibido en 1959 ...como consecuencia de una heroica huelga de los trabajadores eh, frigoríficos de Mataderos... ...no hay que por qué saberlo, Mataderos lleva su nombre... ...porque era una zona de, matarí, de claro. mataderos justamente y de frigoríficos... Eh, ...ahí existía el frigorífico más grande de la Argentina... ...que era un frigorífico estatal... ...el famoso frigorífico Lisandro de la Torre, que llevaba el nombre... ...de un diputado muy importante de los años 30... ...de un senador muy importante de los años 30... ...una huelga llegaba, llevada adelante... ...entre eh, diciembre del 58 y enero del 59... ...contra la privatización... ...que el gobierno de Frondizi quería llevar adelante... ...del eh, frigorífico municipal... ...llevó a una enorme represión militar... ...porque Frondizi... ...otro personaje blanqueado por la historia firmó el decreto para autorizar a las Fuerzas Armadas a que intervengan en un conflicto sindical y acto seguido firma el decreto de lo que se llamó el Plan Conintes. Conintes quiere decir Conmoción Interna del Estado, que establecía que todos los delitos contra el orden público, que los delitos contra el orden público son todos, cortar una calle, un hurto, una riña callejera... ...o repartir volantes... ...o cortar una ruta... ...o tomar una fábrica... ...o hacer una huelga... ...pasaban a la órbita militar... ...es decir... ...un obrero... ...que estaba ejerciendo... ...un derecho constitucional... ...a la huelga... ...pasaba... ...a ser juzgado... ...por un tribunal... ...militar... ...una locura... ...una locura que se mantuvo... ...y es más... Eh, ...si nosotros seguimos, adel seguimos adelante... ...en el tiempo... Eh, podemos darnos cuenta que eh, se deroga la Constitución de 1949, que te podrá gustar o no, pero una Constitución legítima, uh -huh. sancionada por una constituyente sí, sí, convocada sí. en un gobierno democrático, sí, sí, se hizo y, es suplanta, de bueno, y es suplantada por una constitución que la escribe prácticamente de puño y letra este, Aramburu, disolviendo la, la constituyente que él mismo había convocado, sin la participación ni del comunismo ni del peronismo, y establece el famoso artículo 14 bis de que todos los jurisconsultos liberales se llenan la boca hablando de que nos garantiza a los trabajadores el derecho a la huelga, a salario justo, a vivienda, a salud, a educación, a participación en la ganancia empresaria y a control obrero de la producción. Y la Corte Suprema de Justicia estableció por acordada, es decir, por unanimidad, que el artículo 14 bis es un artículo ...declamativo... <risa> ...claro, los tipos dicen... ...yo te digo... A, a, ver, ...a ver si se entiende... ...perfecto... ...la Corte Suprema de, de, de este país... ...estableció que esos artículos... ...que la Constitución... ...te supuestamente garantiza... ...en realidad... ...son meramente declamativos... ...y si nosotros nos ponemos a pensar... ...cuando se recupera la democracia... ...en el año 1973... Tras casi dos décadas de resistencia popular, el gobierno emergente, primero el de Campo y luego el de Perón, no reinstalan la constitución del 49. Juran por una constitución de la, de la dictadura, que es la del 57. Es, y luego se va a producir el golpe con lo que ya sabemos que significó el golpe. Y luego va a pasar lo que vos decís, donde el Estado, en manos de una cúpula de crápulas, que eran la guardia pretoriana de, lo, de, de, la, de, de la clase dominante no solo estatizan la deuda pública, sino como vos bien decías eh, multiplican por, cien, por siete la deuda externa y luego va, se va eh, esa misma eh, dictadura militar decadente nos va a llevar a un conflicto bélico por un reclamo justo y legítimo las Islas Malvinas eh, que va a provocar Cerca de 250 muertes en el campo de batalla, perdón, 650 muertes en el campo de batalla y más de mil en la posguerra por suicidios de excombatientes sí. que recién terminaron a partir del 2004, cuando el gobierno nacional, en ese momento en manos del presidente Néstor Kirchner, habla la ley que le da a todos los excombatientes una pensión de tres jubilaciones mínimas. Y es a partir de ahí que terminan los suicidios de los excombatientes. Es decir, la ruptura del pacto democrático... Y suicidio de, de excombatientes y además la novedad de parientes bueno. de excombatientes. También bueno. cosa que yo cuando me enteré en su momento dije, ¿cómo es esto? Bueno, entonces, la ruptura del pacto democrático supone una idea armonicista que en realidad no existió nunca. No. Y si nosotros miramos y queremos ser más buenos, bueno, pero en realidad... Esa expresión hacía referencia a la democracia desde el 83 para acá. Perfecto. Analicémosla. ¿No fue una ruptura del Pacto Democrático, el Alzamiento Carapintada de 1987, bien. Totalmente. donde un grupo de militares le imponen al poder civil hasta dónde podía haber eh, investigación de la justicia y que las responsabilidades solo podían caber? En los militares que habían sido juzgados en el famoso juicio de las juntas. Y además uno pregunta si también, porque se supone que la justicia está incluida dentro de una república, este, el hecho de todas las cosas que ha hecho la justicia con el tratamiento de las causas en contra de delincuentes de derechos humanos. Sí, de lesa humanidad, digamos. De lesa humanidad, es decir, atrasar, tapar, eso... ¿Qué es? ¿Eso es una acordada? ¿Estaba acordado eso? Claro, es un, es un pacto democrático. Es un pacto es democrático. más, pensemos más, eh, en ese mismo año 1987 eh, se sanciona la ley de obediencia de vida. ¿No es eso una ruptura del pacto democrático? Que el Estado le reconozca a un subalterno que torturó, violó, asesinó, que en realidad es inimputable porque estaba cumpliendo sus órdenes, la misma sociedad que cada vez que hay un acto de delincuencia contra la propiedad ejercido por un menor, eh, reclama la baja de edad de imputabilidad. Lo que pasa es que después apareció esa anomalía, en el buen sentido e irónico, que se llamó Néstor Kirchner y que puso las cosas en su lugar. Está bien, ¿no? pero digo... Pero lo sea, pro, la... probaron. Claro, pero digo, eso, vuelvo a decir, cuando se logran... De, eh, Hubo dos intentos de, de derogar las leyes de evidencia sí. de, punto, de, de vida y punto final. Una fue en el 99, durante el gobierno de, de la Alianza, donde no se consiguió, porque el Senado y lo, y lo rechazó, por lo tanto nunca pasó nunca. a diputados. En el 2005, cuando se derogan las leyes de evidencia de vida y punto final, eh, en ese Congreso. ...en la Cámara de Diputados... ...uno de los diputados... ...que presenció y participó del debate... ...fue Antonio Domingo Busi, hijo. Y sí, que ahora, ahora está con... con ...creo ley, que está con Y les recomiendo que si, tienen, si son de corazón fuerte... ...o de presión baja... ...miren el spot publicitario que está haciendo... ...para su campaña de gobernador. En Tucumán. En Tucumán. Díganme si eso no es una ruptura del Pacto Democrático... Digamos si no es una ruptura del Pacto Democrático cuando en el año 91 se privatizaron todas las empresas públicas. Yo estaba pensando lo mismo. Inclusive gas del Estado con un dip falso diputado. O no, ¿Nos olvidamos no acuerdo. de eso? ¿No fue una ruptura del, del Pacto Democrático el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA? Claro. ¿No es una ruptura del Pacto Democrático eso? Cada vez que aparece una actitud de las que yo llamo de, de filo nazi, filo fascista, vos tenés una ruptura de lo que está pasando. Este, luego claro que cobra dimensión eh, tremenda cuando quieren eh, ir contra este, ir contra el bienestar contra la salud de alguien que es la vicepresidenta sí, bueno, de la república Eso para que quede sí, claro sí, Porque sí, viste que sí, sí. hay gente que le gusta sí, sí, la unanimidad sí, sí, sí. Es decir, todos tenemos que pensar una determinada tipo de no, cosa. Eso está fuera de discusión Eso está fuera de discusión Lo que pasa es que al pueblo, al pueblo común Es decir, han atentado contra el pueblo Pero cientos de miles de veces Hay 30.000 atentados mm -hmm contra el pueblo hay 450 chicos que no sé qué edad tienen ahora que estamos buscando porque eso es un atentado contra ellos mismos un atentado contra su familia yo siempre y, bueno eh, uno dice cuál es el problema de, del tema de los de los de los nietos una persona que tiene suprimida su identidad que tiene los papeles cambiados y uno se da cuenta que todo viene con la historia todo viene con historia. Eh, y digo, ¿no fue una ruptura del Pacto Democrático el 19 y 20 de diciembre, donde un gobierno decadente, que no pasó hace 80 años, hay que recordarlo, a la, a la integrado Argentina. por muchas de las figuras que hoy se reciclan políticamente con, con posibilidades electorales, se fue tapizando de muertos la Argentina para mantener la convertibilidad y garantizar la fuga de los bancos, no donde lo no hay no un funcionario... ¿Ni un policía detenido con prisión efectiva? Esturcenegre ¿no era funcionario en ese momento? Podemos día, nombrar... ¿no? A ver, sí. era funcionario. Mel Conian, era funcionario. Patricia Burli, ministra de Trabajo. Mm. Hernán Lombardi, secretario de Turismo. Eh, Podemos... Este, Gerardo Morales, ministro de Bienestar... De bienestar Social se llamaba en esa época. Hay que llamarse ministro de Bienestar Social durante el gobierno de la Rúa. Hay que tener... Mucha creatividad poética, por decirlo de una manera delicada. Digo, eso no fue una ruptura del pacto democrático. ¿No fue una ruptura Totalmente. del pacto democrático que eh, eh, Jorge Julio López esté desaparecido es por haber historia. sido un testigo contra Miguel Echecolás? Claro. ¿No es una ruptura Totalmente. del pacto democrático tener una Corte Suprema de Justicia que le aplicó el privilegio del 2 por 1 a los terroristas de Estado condenados por el crimen de lesa humanidad? Es decir. Y podríamos seguir hablando durante meses. ¿eh? Es decir, nosotros lo que tenemos es una, como vos hablabas el otro día de Brasil, ¿no? De pugna. ¿no? Pugna, sí. De, de lucha y pugna. Sí. Eh, en realidad tenemos eso. Es decir, mientras tanto nos vamos manejando solamente con dos poderes dentro de la República, que está renga, hay un tercer poder que no está en manos nuestras, directamente. Uh -huh. Está en manos de gente cuya única misión es como si fuera un muro, una represa, contener todos los reclamos para que determinada clase social deje de tener privilegio. Ellos están para eso, están para frenar. Totalmente. Y entonces lo han conseguido de determinada forma. Lo consiguen también, eh, uno empieza a recordar mil situaciones espantosas, desapariciones de, de personas a manos de la, de la policía, como lo dije al principio, para no repetirme, cada vez que hay un hecho de violencia institucional, es una ruptura del pacto democrático directamente, porque claro. vos tenés que empezar a preguntarte, bueno, y ese policía cuál es el jefe de ese policía y quién, cuál es el jefe que está arriba, y quién lo nombró y yo digo algo que es más incómodo todavía eh, porque a mí es un tema que me interesa y me alarma mucho eh, ¿no es una ruptura del pacto democrático eh, tener en horarios centrales, en canales con mucho rating, en empresas prósperas y, y con, con prosapia y con, con cierto nivel de prestigio, tener a comunicadores como Echecopar, como Viviana Canosa, que orillan eh, la apología del fascismo en cada una de sus intervenciones, no es una ruptura del pacto de. Digo, porque a todos nos, nos, nos ha pasado uno escucha la radio, ve la tele eh, y tiene periodistas que le gustan más, que le gustan menos que coincide... digo, así hablen de política de fútbol o de arte, nos pasa a todos está pasando ahora mismo con la gente que nos está viendo en este momento Exactamente. ahora, hasta ahí me parece que es eh, inobjetable vamos a poner un ejemplo, es el primero que se me ocurre ahora, Carlos Pagni periodista de La Nación, tanto en la televisión como en el diario, es un comunicador de derecha, reaccionario macartista, antipo antipopular antiperonista pero norteamericano la verdad que nada de eso es un delito la verdad que eso es una opción ideológica es una opción que él ha tomado que él ha tomado pero es vivo porque él sabe que en determinado momento tiene que bajar pero el es un hombre y tiene cuidadoso que, informar... que no hace apología del delito exacto cuidadoso y, hasta de la y forma de, y de repente decís si Carlos Pagni informó determinado tipo de cosas que vos decís pero está dejando a bueno, cara descubierta tal bueno pues no o es o sea, bobo. evidentemente suena medio eh, simplón lo que voy a decir es un buen periodista uh -huh. O sea, además de todo eso es un buen periodista Un buen comunicador Eso es objetivo, uno lo ve, no lo ve, lo lee Lo escucha, lo debate, lo interpela Le discute, lo llama para decirle Que no está de acuerdo o, o, o, o se enamora claro. Ahora, ¿no es una ruptura El parto democrático Tener comunicadores en área central Con rating, con pauta Publicitaria de empresas Digo, ¿no es un acto, una ruptura del pacto democrático una comunicadora que en plena pandemia diga que hay que vender, beber la bandina y y, en cámara y lo haga? O que no hay que vacunarse? Entonces, sí, y con eso, esto, es una ruptura bueno, de, entonces, para mí. Digo, también. entonces con esto. Con, con esto voy cerrando, de Dale. mi parte, eh, nunca hubo un pacto democrático porque la democracia es una construcción en disputa. Porque como bien dijiste vos. Para las minorías privilegiadas, la democracia es una forma de administración medianamente participativa de un sistema económico de privilegios que no se discute. Y, te, y hacemos de, la, de las instituciones gubernamentales, administrativas, estatales, comunicacionales, culturales, y especialmente jurídicas el dique de contención la guardia pretoriana de mis privilegios claro. es decir la democracia no puede quedarse en la mera formalidad de la convocatoria a la validación electoral de las grandes mayorías cada dos años de tal o cual acción de gobierno o gobierno en su conjunto la democracia supone, exige una densidad, una profundidad que inevitablemente colisiona con los privilegios de, la, de las minorías no es ni siquiera voluntad nuestra, es aritmética política para que haya una democracia plena, va a haber que colisionar con ciertos privilegios porque es incompatible la construcción de derecho colectivo con el mantenimiento de privilegios minoritarios, por eso lo que bien plantea la, la, la vicepresidenta cuando habla de la necesidad de, de reconstruir el pacto democrático, no presupone que ese pacto haya existido, o que si ese pacto existió, fue insuficiente. Es decir, necesitamos redefinir, revitalizar, repotenciar la democracia. Y con esto termino. Hace muchos años, eh, cuando no estaba tan... Eh, voy a usar un término que no me gusta, agrietada la comunicación, se le hizo una entrevista a una comunera eh, venezolana. Ustedes saben que Chávez se convierte en presidente en el 98, en el 2002 tiene un intento de golpe, está tres días preso, está a punto de ser fusilado, y hay una gran movilización popular acompañada por un sector del ejército que lo rescata de una prisión. Sí, sí, sí, zafó por un milímetro. Bueno. Chávez da un discurso en cadena donde baja las tensiones de lo que pasó y dice en ese mismo discurso, de estos días todos hemos sacado valiosas lecciones, especialmente yo, y a partir de ahí insta, eh, impulsa lo que se llamó el sistema de comunas. En Venezuela es un sistema como este, republicano, o sea la gente vota un presidente y vota diputados que, que, que allá se llaman... Este, representan, representantes, creo Son como diputados de acá Porque ellos tienen un sistema federal distinto al nuestro Por región bueno Y al mismo tiempo Votan intendentes, que allá se llaman alcaldes Pero él plantea Cada eh, comuna Perdón, cada intendencia Vamos a decir así Tiene que tener una comuna ¿Y qué es una comuna? Una asamblea de los vecinos y los vecinos... lo que acá le diríamos un cabildo. Ahí va, lo que acá le diríamos un cabildo. Y los vecinos tienen que juntarse una vez por semana a ser el contralor del gobierno. Porque el gobierno puede tener las buenas intenciones de hacer un montón de cosas, pero por ahí se equivoca, aplica mal algunas cosas, y los vecinos tienen la, la potestad de decir, bueno, el camión de basura no puede pasar los miércoles porque los miércoles, no sé, tal cosa. Sí, hay, hay tal problema, tiene hay. que pasar los martes y los jueves. Elevan esa petición y el alcalde tiene la obligación de, de subalternizar su, eh, su voluntad a la decisión de la comuna. Le estaban haciendo una entrevista eh, a una comunera, una mujer, eh, se lo estaba haciendo en aquel momento eh, el. el eh, no, el periodista que <risa> ah. falleció hace unos años, eh, Marcelo Ah. De, de economía, ¿verdad? Un hombre progresista, formado ¿qué muy, trabaja? muy buen tipo, muy con muy buena leche Sí, sobre sí, que trabajaba en aquel momento en Canal 13 Y le hizo una entrevista a una comunera Una mujer de unos 50 y pico de años Que trabajaba de empleada doméstica O sea, técnicamente una pobre Madre soltera que había sufrido Violencia de género Y que había iniciado su participación política En la comuna a los 50 años Y entonces el periodista muy bien intencionado Le dice, claro es interesante esto que están haciendo ustedes porque es una democracia verdaderamente participativa. Y la mujer le dice, no, mijito. Nosotros no queremos una democracia participativa porque no queremos participar en la democracia. Queremos una democracia protagónica porque la queremos protagonizar nosotros, claro, los trabajadores. Ese. Muy bien. Esa es la densidad de la discusión de la democracia. Y esa, la construcción de ese horizonte es la democracia plena que nos debemos construir, nos debemos reconstruir, y como, de, como decíamos hace un rato, se debe eh, aplicar y articular en base objetivamente no al consenso entre explotados y explotadores, sino a los intereses de las grandes mayorías. Y ahí no va a haber pacto que, que sea posible, porque objetivamente... O están los privilegios de unos pocos, o están los derechos de todos. Están los privilegios de unos pocos, están los derechos de todos. Y yo para meter una fichita uruguaya, eh, entre, las, entre, las, este, entre las autocríticas que se planteó el Frente Amplio, está un poco esa génesis. Dijeron así, nosotros pensábamos que gobernábamos para el pueblo, pero teníamos que gobernar con el pueblo. Bien sencillo. Una cosa, a veces para la gente, entonces vos armás la fiesta e invitas, pero la fiesta es tuya, ¿no? Pero si vos gobernás con la gente, la fiesta deja de ser tuya, la fiesta es de la gente, y entonces ahí vas a escuchar todo tipo de opiniones. Para ir cerrando esto, para que ustedes no crean que nosotros somos gente totalitaria, mire, he aprendido tanto del presidente Petro, de Colombia, cuando él ha dicho una frase fantástica que ahora la repite mucho acá en Argentina, es decir, acá no sobra nadie, ¿ok? Ni aquella persona que me desagrade, ni los periodistas que estuvimos hablando, no sobra nadie, hay que escuchar a todos y a todas y a todos como vos quieras. Lo que pasa es que es tanta la falta de escuchar allá abajo que luego quede intrascendente. ¿Qué puede opinar Canosa? ¿Qué puede opinar tal? Porque vas a tener una marea de gente diciendo yo siempre quise decir esto porque me pasa tal cosa, eh, mis ingresos, mi casa, mi salud, mi educación, la educación, lo que fuera. Gobernar con la gente, eh, que la gente eh, sea la que construye y luego vos nombras a, a una persona para que esa persona haga lo que vos querés que se haga un poco en Argentina eh, se empezó a hacer eso eh, en Capital Federal hace muchos años cuando se empezó a hacer eh, la parte de, de cómo se llama de los presupuestos participativos claro, sí. acá también en Morón y demás eso se ha ido se ha ido viendo tiene sus consecuencias. En Montevideo hay presupuesto participativo y de repente tenés barrio donde la gente no está de acuerdo con, con lo que puede ser la Intendencia, pero a nadie lo asusta. Claro. Porque sí, por lo menos sé que eso es lo que quieren ellos. ¿Qué quieren para Malvin? Tal cosa. ¿Qué quieren para Capurro? Tal otra. Como decir acá, ¿qué querés en Barrio Mitre? ¿Qué querés en Morris? ¿Qué querés, qué sé yo, allá al fondo para el lado de la UPA? ¿No? La idea, yo siempre digo que la idea para los, eh, para la administración del Estado, a mí, no, eh, porque no me gusta ser peyorativo decir de los políticos, yo digo, hablemos de la administración de la cosa pública, siempre digo que es muy conveniente construir una base social amplia, mm -hmm. lo más amplia que se pueda. Y además basado para dejar a todo el mundo tranquilo, tranquilo de tranquilidad absoluta, de que nadie va a sobrar. De que nadie va a sobrar, porque a quién le decís que no, o quién luego te dice que no a vos, como en algún momento me ha pasado recientemente a mí, ¿no? No se puede. Eh, Pablo, ha sido un pequeño aviso dale, parroquial. Dale. Eh, este um, sábado 18, eh, se va a realizar eh, una actividad que se viene realizando hace 10 años, que es la Caravana de la Memoria y los ah, Derechos Humanos. Sí, sí, sí, fundamental que integran, la realizan todos los organismos de derechos humanos de la zona oeste y que comienza recorriendo todos los centros clandestinos de detención del corredor oeste, la subzona 16 en aquel momento de la dictadura y estará llegando a Urlingan, a la comisaría primera de Tesey ahí sobre Vergara, al lado de la iglesia de la medalla Milagrosia que fue centro clandestino de detención <coughs> que afortuna afortunadamente está señalizado ...y así que a las 16 va a llegar la caravana... ...se va a leer un documento realizado en consenso... ...por todos los organismos de derechos humanos de la región... ...se va a nombrar este, la lista de los compañeros... ...y compañeras detenidos desaparecidos de Hurlingham ...como una previa de lo que va a ser la marcha del 24... ...que bueno, que como siempre es importante que participemos... ...allí donde podamos, allí donde queramos... ...entendiendo que eso, esas formas de participación... No, formas de, no son formas de participación eh, inorgánicas o anti -institucionales. todo lo contrario son las formas de participación activa que las grandes mayorías tenemos para viabilizar esto que decíamos hace un rato empezar a construir los cimientos de una democracia plena ¿no? la construcción de los cimientos de una democracia plena que también empiezan en tu familia y eh, para los que tenemos eh, los que somos modelos 58 que eh, durante la dictadura tendríamos 18, 19 años eh, y tenemos nietas y tenemos nietos e hijos más jóvenes que han tenido la inmensa suerte de no tener que vivir esa época, es bueno es bueno que le cuentes qué pasaba, qué, pasaba ¿okay? qué es cuando un estado se convierte en terrorista que persigue, que entra que desaparece, que destruye vidas que algunos de ellos hasta se quedan con las casas con las propiedades de las personas y demás, sería bueno porque esto es eh, así como es la historia necesaria, porque este día de hoy es el pasado de un futuro que no conocemos no y este presente también es el futuro de un pasado que ya sucedió o sea, está hilado hay cosas que nos están pasando es decir, que tienen como una Está muy mal dicho, le voy a decir, como estarían justificados. Claro. ¿No? Está justificado mirá, siempre pasó esto. Tenés, eh, lo podés seguir: hechos, magnicidios, atentados, desapariciones, eh, asesinatos. Es decir, vos venís con un hilera así. Te vuelvo a repetir: el presente es el futuro de aquel pasado. Uh -huh. ¿No quisiste hablar en el pasado porque te dolía? Te puedo entender que te duela. Uh -huh. Pero luego hay que tener en cuenta que hay una generación que tiene la inmensa suerte de no haber conocido la crueldad de lo que es la persecución ¿no? y que eh, es bueno que para el 24 de marzo si no vas a ningún lado o lo que fuera, por lo menos comentarle algo, porque seguro que tenés algún amigo que la pasó mal o hacías la colimba y viste cosas espantosas como también ha sucedido Gente, nos vemos este, en la próxima, eh, que va a ser la 21, viste, que capo. viste? Lo que es saber las cuentas. Sí, ¿no? lo que es saber matemáticas, ¿no? En la tercera temporada, esperemos que el, que el calor para la próxima. Nos veo sosiego. ¿Qué sé yo? Cinco grados menos te pido. Mirá, no te estoy pidiendo 10, no, no. no te estoy pidiendo una cinco, 5 graditos, negociamos, Uf. hacemos una cosa. Nos vemos, che, hasta luego.